Gracias por permanecer con nosotros, acá en De Mañana llegamos al momento del Café Caliente, <coughs> la entrevista central, tenemos con nosotros a un querido amigo, comunicador, empresario, ¿qué más eres? Gerente General del Seguro todo, Nacional sobre, de Salud, Senasa. Sobre todo Senasa. Un ser humano, amigo de ustedes. Amigo, amigo por supuesto. Feliz día. Muchas, Muchas gracias. De la tienes el color rojo en, en tu camisa. Eh, ¿Tú tienes muchos amigos? No, tra lo traes para impresionar. Para impresionar. ¿Tienes muchos amigos? Buenos días, bienvenido. Y muchos amigos muchos y muchas, amigos y, pero más amigas más amigas las mujeres son más leales aunque lo son más dilo duro hombres. dilo duro que no lo escuche mi tomá. compañero tomá. son más leales las mujeres no ¿sí? definitivamente Yo tengo... <risa> ah, claro. en, en la historia de mi vida las traiciones han venido de hombres no de si claro. sí, cada quien tiene casos muy particulares <risa> Bueno, Sobre gracias. todo el que lidia en el que hacer política sí. ay, ay, ay. sabe de lo, lo que... Lo, lo, eso es o sea, disfruta la traición, la saborea. Tú me lo dices o me lo preguntas. <ríe> <a> mí, <ríe> la porque firma. lo hemos vivido bastante en esas líderes y todavía somos conocidos. Yo hasta llegué a, a llegué a definir las causas por las que se pierde un buen amigo, un buen hermano. Una de ellas es la muerte. Sí. Fundamentalmente, sí. Eh, otras de ellas es... A veces se van del país y se distancian, pero no necesariamente se pierden. Se pierde, sí. Ahora, si te lo nombran en un cargo en el Palacio un Ay, palacio, Ministerial. <risa> eh, Frank, usted... Pero es por la ocupación, lo, la que yo hago, lo que yo hago... Ahora que, usted que tiene le, un cargo de funcionario. De, de Gerente General del Seguro Nacional de Salud y nos vienes a hablar además y agradecemos este entreme sí. sobre todo que no, nos ayuda a fortalecer el lazo de amistad. Pero, ¿cuáles son las novedades que tiene el Seguro Nacional de Salud? La, de la noticia más importante en el ámbito de la seguridad social se ha producido este año. Francis es abogado, conoce probablemente que la ARS estatal Senasa sí, sí. y las ARS privadas tienen 10 años 10 años, sí. un lustro de sí. confrontación Así es. por el tema de con quién deben afiliarse los empleados públicos. Uh -huh. La ley es 8701, que crea el sistema de seguridad social y que creó todos los órganos del sistema. Establece en el artículo 31 que los empleados públicos de las instituciones autónomas o descentralizadas son empleados de ceras. Son, son afiliados, afiliados de afiliados. pero las ARS privadas, no lo desde el principio entendieron, están peleando por lo que, que, que eso no? era una negación a la, a la libertad empresa, sí. de elección. Sí. Pues si yo tengo derecho a tener la ARC que sí. quiera. Entonces ese tema, yo no quiero, no, no voy sí, a entraríamos no en un <risas> debate en opiniones en constitucional, relación. exacto. Sí, sí. Pero los que establece la ley es que son empleados de Senasa. Afiliado. Entonces. Eh, se logró. No, se fueron a, a, a, a, al, al campo jurídico y ya se agotó el último recurso. El Tribunal Constitucional recientemente dictó una sentencia en la que ratifica que los empleados públicos son del Seguro Nacional de Salud. Por tanto, yo estoy en este espacio para decirle a todos los empleados públicos, aquí no hay empleado público, el más parecido es Fulvio, pero no lo es, uh -huh. a todos los empleados públicos, que vengan a Senasa, Muy bien. que vengan a Senasa confiados, porque no vienen a cualquier ARS, vienen a la más importante ARS del país, vienen a la administradora de riesgo de salud, que dice en su lema que su ganancia es la salud del pueblo dominicano, Muy bien. la salud de los afiliados. Senasa no busca ganancia. En consecuencia, por esa mística, por esa filosofía de compromiso de servir a la salud del pueblo dominicano, Senasa este, no niega cobertura, no rechaza dar la cobertura que establece el... El catálogo de servicios, ¿Qué? sino que vamos más allá sí. muchas veces de las coberturas. Es decir, Fulvio tiene un problema, es afiliado del régimen contributivo y el, y la, y el catálogo de servicios le dice que este procedimiento no está en cobertura o que él tiene que pagar una diferencia de X cantidad. Y Fulvio no puede porque hay gente pobre uh -huh. que tiene Todos esos empleados del ayuntamiento son gente pobre. Y Pero tienen muy... un seguro contributivo. ¿Y tienen un salario pírrico? O el 20%, el copago del 20% de 200 mil pesos son 40 mil pesos. Sí. Yo quiero que tú me digas, Alex Díaz me llamó hace unos días por el caso de la fallecimiento de <coughs> Rafaelito. Sí. Que fallece en un centro médico local y no entregan el cadáver porque tiene que pagar una, una diferencia. Uh -huh. Para la familia de Rafaelito. 20 mil pesos, mucho dinero. es Mucho dinero. Mucho dinero ¿eh? Bueno, pregúntese Entonces, yo Llaman a que... una auditora, la auditora fue al centro médico y entregan el cadáver. ¿En qué ARS? No, privada. No, no, no. Se no, produce no, no. Eso, Ese no son sus problemas. Ese sentido de solidaridad, de no, compromiso. No, no. Eso es claro. Entonces, no... Los Rafaelito, que en paz Deben venir, mire. deben venir, uh -huh. porque la ley lo establece. Y vamos a establecer los mecanismos informáticos para que sin violar derechos adquiridos, poderlos traer de forma masiva. Si, eh, si vienen, mmm, no tu propio, por, por su propia iniciativa, eh, eh, como dicen, Mejor. el que da adelante dado veces el que, <risa> que cruza el río adelante, bebe, agua, bebe limpia. agua limpia, es si yo puedo entonces tomarme el tiempo para decirle quién es Senasa, para decirle, eh, por ejemplo, puede ser que el director de una oficina regional, ¿qué te digo? Dime, un director regional de agricultura, uh -huh. por ejemplo. Que puede, hay bastante Puede empleado. decir, nosotros no podemos ir para allá porque nosotros donde estamos tenemos un plan complementario. Y entonces yo le digo, pero Senasa tiene cuatro planes complementarios. Uno de ellos, premium, con categoría de hotelería. Senasa es una institución tan moderna que yo digo que el día que el Estado Dominicano todas esas instituciones se parezcan a Senasa... quisieran las otras quitar a Senasa? Ah, por, por Esa supuesto. es la cuestión. Bueno, tú te refieres, ¿tú te refieres, a, un país ¿te refieres a organización de un país? y administración, porque aquí hay otros ejemplos que, que pudimos verlo a través del tiempo y que son muy pocas de las instituciones que se han descentralizado y que tienen operaciones... Y siendo estatales parecen empresas privadas Banco de reserva sí. Aduanas, sí. impuestos internos sí. Es decir Que son empresas que incluso Han tenido la, la, la, la, la astucia De proyectar Esa organización Al punto que hay profesionales Que prefieren trabajar ahí en el sector público claro. Que en el sector privado claro. Mira Frank, lo que tú decías es... Des, O sea, llega a aquella vieja teoría sí. Económica de que, de que el Estado es un mal administrador. No, no. Senaza que... la echa Senasa no, no, le, le la bueno, Estado. No es Quizá es la única institución que se maneja mal, Usted mal administrador. Así. Si usted es un político corrupto y lo nombran al frente de una institución pública y usted es incompetente y ladrón, ah, pues tiene que ser mal administrador. Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto se estima deberán ser afiliados? ¿O ser o afiliarse al Senasa partiendo de esta premisa? Bueno, tú sabes que Senasa tiene un millón de afiliados del régimen contributivo. Acababa, eh, lo viniste, lo dijiste aquí en una ocasión, ¿cierto? Claro. Tiene más de un millón de afiliados de régimen contributivo. Ahí hay mucha gente que es empleado público. Sí. Por ejemplo, es decir, yo soy empleado público. Correcto. Y estoy en Senasa. ¿Y suscidiados cuántos hay? Uf, cuatro. Cuatro millones. Entonces... Eh, es decir, se que calcula eso. que aproximadamente... Pues se hace necesario para la sostenibilidad que vengan esas cantidades, porque claro. si hay 4 millones de subsidiarios, no van esa, a quebrar. Esa es la esencia. Ese es el pensamiento, ¿No van a quebrar? Ese es el pensamiento fundamental. Nosotros tenemos que manejar 4 millones de afiliados de régimen subsidiado, gente extremadamente pobre con una cápita de... Miren a Venezuela. Es muy pequeña pequeña. Claro. Entonces, en, en el caso del de hospital famoso de... O el Centro Médico Famoso de Santiago, que el Estado tenía ahí también participación. Tenía, tú lo dices. Salió que ya vendió esa participación. Sí. ¿Con el seguro de Senasa se puede accesar? El privado, sí. Claro. Con el, el público, Con ¿no? el privado ¿Con el público, en todo no. lado aquí. El público, ¿no? el público, ¿no? En cualquier centro en el médico. el público, tú vas al, en, con el, el seguro subsidiado, tú vas a un centro público, si es referido porque el centro público no tenga la capacidad resolutiva. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un contrato con Secanor. ¿Secanor? Sí. Con el doctor Federico Campos uh -huh. para tratar casos de emergencia cardiovascular. Porque ellos tienen un plan como de, ser, de servicio de solidaridad y con, a, con ciertos a ellos, pacientes. La fundación ellos tiene tienen, además, exacto, a través de, de la fundación, ellos tienen un plan Correcto. Pobre. Pero eh, lo tenemos porque el Hospital San Vicente no tiene capacidad instalada en este momento todavía. Fran, permítame que, que doña Felicia entre con el café. No quiero que sí, se le vaya a enfriar. No, no, Ese cafecito Felicia, riquísimo el de, doña Felicia, de doña Felicia. De doña Felicia, ¿puede continuar? Sí. Eh, buenos, días. buenos días, Felicia. día de la amistad. Amén, igual día, para usted. Felicia. Gracias. El, ¿El San Vicente no está sí, todavía en capacidad de hacer un cateterismo? No no no tiene los, gracias, pero tiene los médicos, uh -huh. o sea, pero en San Vicente más tarde más temprano lo va a hacer. Uh -huh. Ya están haciendo Doppler, uh -huh. eh, tienen un tomógrafo el más moderno de la región, que no son, son fotografías de los órganos que te toman, con detalles eh, microscópicos, visibles, un tomógrafo de alta calidad. En el, el, hospital. El, el, el hospital el hospital San Vicente está haciendo eh, sonografía, endoscopía, colonoscopía. Y un día de esto va a ser cirugía cardiovascular. El día que haga cirugía cardiovascular, nosotros terminamos el contrato con el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector público es el responsable de la salud de los afiliados del régimen subsidiado. Ojalá fuera, ojalá llegáramos a un estadio en que todos los ciudadanos podamos confiar en los centros de salud pública, porque tienen tanta competencia como los privados. Eso va a hacer que el costo del servicio de salud va, uh -huh, y va a ser además que la calidad del servicio... Fran, pero sea en la mejor. forma que lo ha planteado el presidente, con la deficiencia, porque tú estás hablando de lo que sería lo ideal, o lo que vamos a llegar. ¿A dónde o que, va hacia dónde vamos, a donde vamos, debemos, debemos llegar. De, de llegar. Hacerlo hoy, ciertamente, aún, que él, él diga que somos un poco parejeros y comparones, o algo así, como fue? Sí, sí, sí, por ahí iba el término. Como que eh, somos un poco... Nos no, privamos mucho los dominicanos, y no nos gusta ir a los hospitales. No nos gusta ir a hospital hospitales. Igual. Pero, pero son esas, las debilidades que ponen a uno... Eh, eh, bueno, eso lo dijo el empleado número uno del Estado. <risa> sí. Que él no va al hospital ni sus hijos, ni su sí. mujer, ni nadie, no. ni su, <risa> su <risa> familia. Deberían ir. Pero bueno, en mira, mira, casa, me, gustó, <risa> me gustó ese señalamiento porque muchas veces nos olvidamos que cuando hablamos del presidente creemos que es tan superior. No, el presidente. Es el empleado el número presidente. uno del Estado. antes de número que, uno, Y, debe ser, y es el ejemplo. ese debe ser. Ese debe ser. La norma se dice. Pero debe país. ir al hospital antes de que se nos vaya el tiempo la música nos lo indica que ya estamos casi terminando ¿qué pasa con las instituciones públicas que tienen su ARS privada, como por ejemplo la UAS No, la ley la ley está clara ya con ese... que todos los empleados públicos son públicos son de Senasa, excepto, ¿Excepto? aquellos que tienen ARS de autogestión colegio médico okay. los maestros UAS mm. pero ¿qué pasa en la práctica? Raquel, compañero uh -huh. Julio, Frank. Lo que pasa es que esas ARS de autogestión de los gremios son insostenibles financieramente. Pero viven quejándosele. Son insostenibles los, financieramente. Los profesores que no funcionen. Y al mismo tiempo tienen una limitada red de prestadores. Entonces los propios miembros, eh, uno, algunos están... Por solidaridad con su gremio, el maestro por solidaridad. Y obligatoriamente bueno. le descuentan eso, al igual como los empleados de la UAS. Así es. Es pero, obligatorio, pero ellos le están descuentan Ustedes tienen cobertura de medicina, ¿Eh? de medicamentos cobertura de... ¿Farmacia? farmacia. Sí, el régimen contributivo, contributivo. el básico. Tiene una, un tope de, de 8 mil pesos al año. Uh -huh. poco. Si pero no pero eran menos, eran 3.000 los otros 3, días. Mil. Lo aumentan a eso 8. Lo, si no eso lo consumo, me lo ponen para bien. el otro y lo voy a acumular. Eso es una receta. ¿eh? Lado de la eso acumulación, que, eso, eso, que que se que se eso se discute. Eso cambia. tiene que, eso, eso es, eso es un robo para mí. Gracias, Gracias, Frank. Que, eso, eso es para mí. Gracias Frank. Gracias de tu casa, por supuesto, Telenor. En donde laboras también. Claro que sí, eso será, eso será ya ahora en la pausa. Gracias, Panteada, gerente regional de Seguro Nacional de Salud. Senas ha venido a traernos buenas nuevas. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más. Aquí en De Mañana, quédese con nosotros.